De hecho, hay, una, eh, hay una, una manera muy firma del de órgano rector de los procesos electorales. Hemos visto al señor Castaño decir, eh, independientemente de lo que esto pueda causar, porque hay mucha sensibilidad con el tema y gente que entiende que las elecciones de alguna forma debieran de moverse. Una de las declaraciones que decía hace unos días César Castaño es, nosotros tendremos elecciones en República Dominicana sí o sí. Otras de las declaraciones que se ha hecho desde la Junta, ustedes dirán, bueno, confiar en lo que diga César Castaño por todo el historial eh, reciente con estos procesos electorales, pero es el órgano rector y es, el, es quien de alguna forma eh, pues, crea eh, el ambiente, las condiciones, la percepción de la gente en torno a sus declaraciones y comportamientos del momento, hasta ahora. Lo que tenemos es a este señor, eh, presidente de la Junta, es eh, decir, y hemos visto también, muchachos, amigos televidentes, eh, las diferentes reuniones que se han sostenido con instituciones como Salud Pública para buscar garantizar eh, todo lo necesario, lo que tenga que ver con la salud en este proceso del 5 de julio. La, una de las declaraciones también que teníamos, o que pudimos ver en los medios, es ese planteamiento de que, ok, si no se hacen las elecciones eh, eh, dirigiría la Junta en este proceso de tiempo, y ahí en caso de Francis en el aspecto legal podría eh, colaborarnos, sería la Junta Central Electoral quien se quede dirigiendo la, los destinos de la nación en lo que se resuelve el tema de las elecciones y la Junta dijo no, o sea, nosotros no queremos o de la mano de su presidente, nosotros no estamos eh, mínimamente interesados en que esto pase algo de estos planteamientos de que las posiciones que ha asumido el señor Castaño eh, en representación de la Junta en los últimos días y otras eh, declaraciones que hemos estado viendo, eh, me parece que de fondo también en algún momento hoy en la mañana, se refería al tema de que se están buscando las, crear las condiciones, el, el tema del pánico para posiblemente manejar el tema de la abstención, que es una de las cosas que sí nos preocupa. Eh, con lo que podría pasar el 5 de julio, no más allá de que haya una suspensión. Creo que nosotros como eh, sociedad, aunque hay una preocupación con el tema del COVID, no sería posible desde el punto de vista de la estabilidad social de la República Dominicana una nueva suspensión de las elecciones. Hay que ver lo que pasó en febrero y ese mismo grupo de gente y sectores eh, políticos, sociales, organizaciones civiles que se dieron cita, que se dieron cita en la Plaza de la Bandera. Yo tengo la seguridad de que tienen, y me sumo de que, eh, despasar cualquier situación, pues estaríamos allá, diciéndole que no lo vamos a tolerar. Hasta el momento, lo ha dicho el ministro de Salud, lo ha dicho la Junta Central. Eh, hay muchos sectores que dicen y que tienen el interés de que esto se desarrolle en las mejores condiciones eh, nuestro proceso electoral. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan, amigos televidentes, una suspensión. ¿Cuál sería el panorama de la República Dominicana con una suspensión de las elecciones? A menos, no, claro está, claro está, eh, se presenten situaciones que eh, se salgan del control del sistema de salud en lo que tiene que ver con el covid, o sea, condiciones muy excepcionales de las que ya tenemos. Podría esto Hacer ya que pasando, pasando esto o que se salga de control el tema de la salud, pues ahí sí, bueno, pues se debería de evaluar. Hasta el momento, hasta el momento yo tengo la seguridad de que nosotros este 5 de julio tendremos elecciones en la República Dominicana, contrario a lo que mucha gente plantea. Claro está, nosotros como ciudadanos, como, como comunicadores, quienes están en el sector político Sí debemos de estar vigilantes de todo lo que se está haciendo desde el Estado, desde el gobierno, para eh, beneficiarse y manejar a su antojo toda esta situación de excepción, de crisis, eh, de salud que vive la República Dominicana y el mundo. Hasta ahora, nosotros estamos eh, martes 12 de mayo, estamos a unos pocos días. Hemos visto todo lo que se ha hecho, que hemos citado en otros momentos acá y que no vamos a entrar, en detalle, todo lo que se ha buscado hacer para beneficiarse del tema del COVID, el gobierno, el estado de excepción, los escándalos de corrupción que han eh, sucedido en estos momentos, cada día vemos, cada día vemos, señores, cómo eh, vemos eh, compras, podemos observar compras sobrevaluadas, eh, compra de artículos a precios elevadísimos, empresas fantasmas y un sinnúmero de diabluras que, han venido pasando en este proceso de crisis y que ciertamente, como este es un país donde no hay un régimen de consecuencia donde hay instituciones que supuestamente buscan velar y garantizar que se maneje con el mayor nivel de transparencia los procesos de compras, de licitación, de los, del manejo de los recursos del Estado. Hemos visto que eso no eh, funciona solamente en la teoría. ¿Por qué? Porque vemos que todo esto que ha venido aconteciendo y no hay un solo caso. Señores, yo le pregunto a ustedes, ¿verdad? Estamos en COVID, estamos en una situación de prioridad de salud. ¿Qué ha pasado con el tema de Odebrecht en República Dominicana? O sea, va a quedar como quedan todos los casos del mal manejo y del robo del erario. Entonces, ante todo esto, en estos meses, que ya son dos que vamos a tener en cuarentena en nuestros hogares, nosotros los ciudadanos no debemos de olvidar que tenemos el poder, que tenemos no es la única forma que tenemos de garantizar y de decir que el pueblo es el que tiene el poder el pueblo es el que decide y en nuestras manos está el hecho de que continúe de que continúe este, eh, esta gobernabilidad de corrupción de no transparencia de que esta gente haga lo que quiera nosotros no vamos a permitir esto y no vamos a permitir que si están las condiciones como hasta ahora la están, que hasta ahora la están las condiciones para que se realicen elecciones este 5 de julio, nosotros no vamos a permitir que de algunos sectores, y principalmente desde el gobierno, como se entiende, que han estado trabajando y tramando para eh, crear algún nivel de limitación de la gente de salir a las calles y demás, pues que esto suceda, porque vamos a salir a votar con toda la protección necesaria, cubiertos con nuestros guantes, gafas, mascarilla manos limpias, manitas limpias. La Junta Central está buscando de alguna forma dotar a sus trabajadores y de garantizar su salud. Los partidos políticos deben de hacerlo con su gente. Crear las condiciones, claro está, para que cuando este proceso del 5 de julio termine, nosotros no tengamos eh, una segunda ola mayor que la que tenemos en el momento, porque no podemos olvidar la realidad de salud que tenemos en el país ante todo esto, hablando de los procesos electorales, otra de las cosas que se plantea y que nosotros eh, hemos venido observando es de la situación de posiciones o posicionamientos de los tres principales candidatos. Tenemos a un Gonzalo Castillo, tenemos a un leonel Fernández, que increíblemente eh, aún ese peso, esa mochila que carga el señor Fernández de, de lo que fue su gobierno, de la permisibilidad de la privatización de las empresas, de crear estructuras eh, a nivel institucional eh, para favorecer a su gente, eh, no vamos a entrar en esos detalles. De todo lo que se de forma negativa en sus periodos gubernamentales, leonel Fernández... Pero de esa cosa que tú estás diciendo no son negativas en realidad, ¿no? Que la, la, el asunto de, la, de privatización la privatización de las empresas... ...que el proceso se haya dañado en el camino... ...que alguien se haya sí. beneficiado... ...pero en realidad eso era lo que se debía de hacer... ...en ese, en ese momento, momento... sí. Y lo, lo y peor, de ...carolina... Manera. ...te le voy a agregar algo... ...te voy a ayudar en algo... Sí. ...el FOMPER... ...fue lo que se formó para recibir... ...la capitalización de los... ...para manejar los fondos que se iban a utilizar... ...en este sentido... ...y tú sabes qué pasó... ...satanizaron en el 2015... Porque las Ede y, los, y las empresas no querían pagar los 10 mil millones de pesos que le deben a la República Dominicana. Y este gobierno lo, lo, lo archivó. El caso Fomper, sí. que estaba en ese momento izquierdo, lo sacaron de, del Fomper. Está. Y ya tú sabes que está fuera de, del gobierno. Porque Exacto. quiso cobrarle 10 mil millones de pesos, de dólares que le deben al Estado Dominicano... Todos esos es empresarios, pero Danilo se lo facilitó y le dieron 2.000 a él para la campaña del 16. Esa es la verdad. Que se le dieron el periodo de Leonel. Y el, el hoyo y el déficit fiscal que el descarado de Temístocles Monta decía que cuando Leonel Fernández estaba meses antes, decía nosotros tenemos una economía blindada. Cuando entra Danilo Medina es que se destapa ese hoyo, el costo que, que le conllevó a este país el hecho de que Danilo Medina esté hoy siendo presidente, eso que no fue debemos olvidar de eso también lo que aconteció con el Corte y otros casos que no vamos a entrar de manera sí. eh, de detalle de lo que pasó o de, la, de las cosas negativas del gobierno de Leonel Fernández, que es lo que ha hecho que en el día de hoy eh, aunque él tenga un porcentaje y un puntaje importante partiendo de que salió de un partido y que salió a formar una nueva organización tiene buen punto, porque es un partido que tiene unos meses, ahí se se, se puede ver que tiene seguidores. Bueno, cualquiera es, no quisiera es, tenerlo del segundo. No. no competirlo. Es, lo, en la segunda vuelta, no, cualquiera no te quisiera tener a Leonel Fernández eh, compitiendo. Eso es. <risa> no, pero el problema, no es, el problema no es segunda vuelta, señores. Es que ustedes se están olvidando de una cosa. ¿Cuál es? Leonel Fernández, Fernández es un líder sólido. Tiene un liderazgo sólido. sólido. Y yo lo decía cuando, cuando lo ningunearon en el PLD. Señores, Leonel Fernández es el único líder político de este país que tiene votos en los bolsillos, como lo tuvo vos, como, como lo, lo tuvo, lo tuvo Ayer, Balaguer, como lo tuvo Peñagón, Peña Gómez. Que en cualquier lugar que sí, estuvieras, te lo iba a llevar. Así Para es. Leonel Fernández no hay cuartos de finales ni peores condiciones. Así Porque es. es H, formado. Bueno, gracias Carolina por tu comentario concluye Carolina, concluye. Concluye Carolina. por más que digan esto va a terminar en primera vuelta, concluye Carolina. No, bueno, fulvio. No no sé, no estoy tan seguro de él No, no. es sin politiquería ni interés porque verdad, Pero mira, ante todo, esto el mensaje que quiero dejar acá. Nosotros ciudadanos. Todas las organizaciones civiles y políticas deben de ir dirigiendo eh, o tener una dirección en este momento hacia los procesos electorales, hacia las elecciones, sin olvidar el tema de salud y del COVID. Son dos realidades que tenemos. Una es la estabilidad social de nuestro país. Por el otro lado, el tema de salud. O sea, son condiciones muy, muy especiales y delicadas que no debemos de dejar de lado y no quitarle importancia a una ni otra. Ante todo esto, nosotros en este momento, dicho tanto por la Junta del Ministerio de Salud, tenemos las condiciones para que este 5 de julio se celebren y se realicen las elecciones y vamos todos a votar. Y el PRM, que no se sienta muy confiado y que no se relaje mucho, que no se relaje, pero, mucho, que no se, sabe lo que se, que no se va, se va, y va. Y en primera vuelta. En el medio, como una tercera opción, y de pasar una segunda vuelta pues, no se sabría lo que se Es que no se va en primera vuelta, porque es que nos faltan 23 días para las elecciones. Estamos a 23 días de las elecciones, son el día 5. Y, y todavía él no ha roto su techo y no lo va a romper, porque él tiene un techo que no le permite. Crecer. Y el pobre Pizarro no, le que no arranca y, ni, ni, ni, ni a, ni a No prende ni a y Lionel, y Lionel Fernández una piedra en el zapato de cualquiera. Ay, era tachos. Balaguer, era, era, era, oye, cuando tú ves la historia de Balaguer, tú, tú ves la historia de, de, de leonel y tú dices, carajo, son dos coincidencias, quizás, pero se parecen mucho las cosas. Amado, Balaguer, pero, es, amado, pero el, déjame Balaguer pensar. De la peor dictadura que ha tenido América sí. y gana una lección. Sí. Pero déjame pensar desde, desde mi perspectiva de lo que está pasando, que esto va a terminar en una primera vuelta. Vamos a continuar con nuestros amigos del WhatsApp. Gracias Carolina. Líbrate, líbrate Carolina. Sal de esa patana, Carolina. Sal de esa patana. ¿Qué, qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp? Entramos con Inés.